y quien recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Evangelio de Mateo capítulo 18, versículos 1 a 5.